Allí, en la granja de San Vicente, que es donde yo vivía, el pueblo, teníamos gente con, que trabajaba muchísimo en las minas. Que yo era, pues no era como ahora, la, la, la cosa era peor. Pero era, éramos cinco, dos se murieron muy jóvenes de treinta y tantos años. ¿sabes?, con, con un coche. Mi, mi madre se dedicaba, la pobre mujer pues era a lavar, a lavar, a, a fregar, a tal, a, casa, a casas de una, que tiene más dinero, ¿sabes? Y nosotros íbamos a la escuela, yo fui poco, pero con lo poco que fui Sabía de todo yo. Sí, hay una escuela grande, que antes íbamos chicas y chicos. Y ahora, y luego, ya, ya pusieron a chicas y a chicos. O sea, los chicos de un sitio y los chicos de otro. Jugábamos muchísimo, de ellos, como todos, en la escuela. Yo cuando la guerra era muy pequeña. Era muy pequeño, que me acuerdo yo de un, de un señor, cuando yo vivía yo, un señor que lo iban a buscar, lo, lo estaban buscando, lo estaban buscando y entonces la, la mujer estaba trabajando también para pa darles de comer y él estaba escondido arriba, en una, arriba, y el niño estaba llorando y yo fui a la, era pequeña yo. Y fui a la, a la casa, digo yo, está llorando el niño. Y él con una boca, con una, ¿cómo se llama? Barba. Una barba, sí, tenía, porque lo querían, lo querían matar, ¿sabes? Y entonces el niño lo tenían, de todo eso, de todo eso. Ya. Yo me acuerdo de que mi padre, mi padre iba... Por el pan a un sitio muy largo, muy largo, a un pueblo. Sí, sí, no está. Eh. Luego ya, ya estaba todo bien. Porque yo marché luego a trabajar. Yo trabajaba luego ella como mi madre. Y luego ya, y, y, y ya cuando eso, porque yo me marché a, las, a los 14 años, me marché para Madrid, donde mi abuela. Y ahí estuve hasta, pues no sé si eran ya 15, 18 años, los pues estuve allí, en, en Madrid. Yo me dedicaba a... a, a, a estar con mi abuela, porque mi, mi abuela estaba con otra gente que era muy muy grande, ¿sabes? y y entonces ella, pues yo, yo estaba con ella, y yo estaba mucho, ella, ella era la que hacía la comida, la que hacía todo, yo limpiaba un poco la casa y tal y cual y después también me iba yo, las tardes, fui también bastante tiempo, porque yo, yo me gustaba, me gustaba coser mucho, y, y cogía y marchaba. Marchaba a coser, a coser, que es lo que me gustaba a mí, vestidos, vestidos mucho, a mi madre le dije yo uno, claro, a, a mí es que coser me gusta mucho, si estoy aquí, estoy ahora y estoy cosiendo a todas las horas, me gusta mucho coser, tenía amigas también, claro, yo, tenía amigas, ¿a, a dónde íbamos? Pues andar, andar, porque tampoco eran tampoco muchos de, de, de, de bares y eso, ¿no sabes? Claro, pues luego yo, es que yo quería ir al extranjero. Y yo ya hacía tiempo que no veía a mi madre. Y entonces ya me marché de Madrid y fui a la, a la, a la granja, a mi pueblo. Y cogió, mi madre empezó, ¿por qué vas a ir, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y ya me quedé allí. Ah, bueno, pues a, a, con, con ellas estuve ahí, estuve mucho tiempo, y luego, y luego, luego me casé, a lo pago, me casé con, con un vecino, <risas> de toda la vida, y ya está, cuando me casé con... Con, con él, o sea, estamos en, en una casa que tenía él, en la granja. Porque estaba en una casa, en la granja de San Vicente, ahí, por León. Sí, fue cuando, cuando vinimos ya para acá. Allí tra podemos o sea, trabajar. trabajar. Y estaba también una chica, que era maestra, y, y dormía, o sea, estaba un de, un de mi casa tenía otro también allí cerca de ella y ella estaba allí también. Y estaba allí por allí también trabajando. Mi marido estaba, estaba siempre con con la huerta que tenían tan grande, la estaba arreglando, iban con el coche a buscarlos, a pagar uno para otro, con, con eso estaban todos. Pues mira, hace poco tiempo fui a verlo, la, la casa tú pues fuera, que pasamos por allí. No, nosotros luego ya marchábamos también, también de allí. Y ya, ya, ya nos vinimos para aquí. Yo hacía de todo un poco, para que sepas. Hacía de todo un poco. Barrer, fregar, hacer la comida, planchar. ¿Y qué voy a hacer más? Mira, yo eso de teatro las, las hacía antes, cuando estaba bien. Entonces sí, hacía yo... Muy, muy bien, muy bien, porque iba, iba a, a los que sabían, ¿sabes? Y siempre me llamaban a mí, siempre me llamaban a mí. Yo cantaba muy bien también, ¿sabes? Cuando no tenía dinero me llamaban Don José Y ahora que ya no me llaman lo digo José, José eran, eran cantares muy fuertes, pues yo qué sé, con, con, con la gente que, que marchaba por ahí y cantábamos todos de romerías o de cosas, claro. Bueno, por ejemplo, antes iba, se iba a Solares, luego la fiesta de aquí, y otras no íbamos tampoco. Y... Adiós con el corazón que con el alma nos quedó. Vergonza por la mañana. Yo me gustaría estar mejor. Claro. Me gustaría estar mejor. Pero. Las cosas no son así. Y yo morir tampoco me quiero morir, caballos. ¿no? Coño. Tengo el plan de, de, de marchar a, a mi casa, ¿verdad?, a la granja, quiero marchar, quiero ir antes.